Buenas tardes a todos y todas los que estáis aquí con nosotras. Mónica ha estado durante cuatro, tres o cuatro días dando conferencias y artículos, y entrevistas y todo tipo de, de colaboraciones con medios. Y creíamos que era de justicia que ya que Mónica es directora de Actúa Psicología Positiva, pues que ella misma estuviera también para para nuestra propia, o sea, nuestro propio beneficio, que nos pudiera contar gran parte de todo eso que está ayudando a través de los medios de comunicación. También queremos dejar abierto este, este canal en el que iremos convocando para otras reuniones, para que si a alguien le interesa, tiene inquietud se ve con necesidad, siempre podamos servir como, como referencia, como punto de encuentro y como resolución de problemas o dificultades que puedan ir surgiendo a lo largo de esta cuarentena. Así que, si os parece, yo tengo algunas preguntas que se, me, que se me han ido ocurriendo que creo que le podríamos hacer a Mónica. Insisto en que nos gustaría que fuera participativo. Primero vamos a dejarla que nos cuente algunas cosas y luego, según nos vayan surgiendo dudas, desde que estamos aquí y le podemos ir preguntando. ¿De acuerdo? Yo, Mónica, me gustaría lo primero preguntarte. ¿Cuál es la pregunta que más se ha repetido en todos estos cuatro días que llevas colaborando con medios? Pues fíjate, lo que más me preguntan siempre es cómo vamos a aguantar esta cuarentena. Es como que eh, ya hemos pasado un día, ya hemos pasado dos. Ayer me decían, bueno, ayer hablábamos del fin de semana, hoy ya hemos pasado el lunes, que es el primer día de diario. ¿Cómo vamos a pasar el resto de los días? Esa es la primera pregunta, como que siempre estamos mirando hacia el futuro, si os dais cuenta. Y creo que eso es justo lo que nos dificulta. Espera, Mónica, espera. Nos, es que te había cortado. Me has quitado el micrófono, sí. Me he puesto aquí a cerrar el micrófono a todo el mundo. Ya, que, pues contadme hasta dónde habéis oído, porque así no repito, por favor. ¿No habéis oído <risa> nada? A ver, por ahí sí, sigue. Es... Bueno, vuelvo a contar. Digo que lo que más me preguntan es cómo vamos a afrontar lo que nos viene por delante. ¿no? Eh, que ya hemos pasado el, fines, el primer fin de semana, ya hemos pasado el primer día de diario y lo que nos viene por delante. Y siempre estamos mirando hacia el futuro. Y yo siempre trato de traer al presente porque eso es lo que nos va a ayudar a superarlo. Fijarnos en el aquí y ahora, el centrarnos en el día que estamos viviendo, en lo que estoy haciendo en este momento y no tanto en cuándo dejaré de hacer esto para hacer otras cosas. Eso es lo que nos va a ayudar más a poder gestionar esta situación que es extraña para todo el mundo. Claro, porque es fácil quizás eh, estos primeros días, un poco como las vacaciones en las que no tienes planes y demás, ¿no? Entonces, es cierto que se hace relativamente llevadero si te quedas pensando en, el, en lo que estoy haciendo hoy y no avanzas mucho más allá, pero ¿qué ocurre? Eh, para las personas que ya no es por ellos mismos, sino por los niños, por gente que que, bueno, que no está acostumbrada a no salir en todo el día de casa, ¿cómo gestionamos eso? Vale, hay varias cosas. Bueno, habéis visto y algunos hemos participado en, en difundir las iniciativas que está habiendo de eh, tareas para trabajar con peques, actividades eh, divertidas incluso eh, actividades de trabajo ¿no? para que los niños no pierdan un poco el, el, el tacto del colegio. Creo que, que es muy importante que todas estas personas que se centran en lo que no tienen, que es la posibilidad de salir, eh, empiecen a hacerse rutinas y tareas para centrarse en lo que sí que podemos hacer estando en casa. ¿no? Hoy me he encontrado con una, con una conocida cuando he bajado a la farmacia que me decía que lo que más le fastidia es esta imposición que nos han hecho de quedarnos en casa. Y ahí es donde yo quiero, quiero incidir. Vamos a vivirlo como algo voluntario, no como una imposición. Si cada uno de nosotros piensa que esta situación de quedarme en casa es algo que está contribuyendo a que otras muchas personas eh, se libren de coger la enfermedad y transmitírsela a aquellas otras que puedan tener una dificultad previa, ¿no? una patología respiratoria, de hecho, vamos con eso poder ayudar a la sociedad en general, ¿no? Vamos a ver que nuestro granito de arena en este caso sí que es muy importante. De hecho, ya ha bajado el número de contagios en estos días que llevamos con el experimento, ¿no? Yo creo que es súper, súper importante que en vez de vivirlo como una imposición, lo vivamos como algo que hacemos voluntariamente y que tiene sentido, ¿no? Para nosotros. Y que vale dar, darle un sentido, ¿no? Que no sea un sacrificio estéril sino que si somos capaces de encontrar un para qué nos estamos encerrando sea más llevadero Esa es la clave. ¿cuál crees tú que es a estas alturas la mayor preocupación la mayor preocupación de la gente a estas alturas con tres días ahí, de encierro yo tengo dos, dos eh, mensajes diferentes no por un lado hay personas que tienen mucho miedo al contagio o a ver o estar ya contagiados y poder contagiar a otros y luego hay otras personas que la preocupación está en, ¿voy a resistir esto? ¿Cómo voy a aguantar? Con, sobre todo con los niños, ¿no? Cuando los niños son más pequeñitos y no, no entienden que tenga que estar en casa. Entonces hay como dos, dos vías. Aquellos que tienen miedo a estar contagiados, aquellos que eh, temen contagiar a otros, vale, si, si yo estoy en, en un grupo de personas que no están contagiados y si vivo en casa con varias personas o que por lo menos no tienen síntomas, me voy a centrar, digamos, en una información realista. La realidad nos dice que las personas que lo pasan peor son aquellas que tienen patologías previas. Entonces, si yo no las tengo, no me voy a asustar de más. Me voy a centrar en que la mayoría de la gente que pasa esta enfermedad la pasa como una gripe normal, con síntomas, bueno, pues con mayor o menor fiebre y más o menos fastidiados, pero no graves y eso es lo más probable que en el caso de coger la enfermedad es lo más probable que me ocurra a mí si no tengo ninguna patología previa y si tengo miedo de que otras personas de mi familia se pudieran contagiar simplemente seguir las medidas que nos han dado que yo sé que es un poco complicado en casa aquello de no achucharse de no de no de, más, de mantener esa distancia de un metro de no utilizar las mismas eh, toallas de separar un poco el, el las cosas que yo utilizo, de las cosas que utilizan los demás. Sé que es complicado, pero si tengo un motivo y una razón que, que para mí es importante, me va a ser más fácil hacerlo. Uh -huh. Eso para los, los preocupados. Para los preocupados. <risa> bueno, para los de los niños. sí si me gustaría, hay una cosa que me la han preguntado esta mañana y me ha hecho mucha gracia. Supongo que todos habéis visto el vídeo de la niña que le está diciendo al papá, a la calle, a la calle, a la calle, ¿Eh? como, como me muy emocionada. Vea, os... esa niña insiste, insiste en que quiere ir a la calle porque no entiende. Os recuerdo que los peques solo necesitan un poquito de entusiasmo. Si a esa niña su papá le dice, pero bueno, qué libro más chulo tenemos aquí, venga, vamos corriendo a leer este libro. Hola, ¿cómo me gusta? Vea, se va a ir corriendo con papá a ver ese libro, porque lo que necesita es entusiasmo. A la media hora volverá a querer ir a la calle, pues nos vamos a disfrazar. Al rato, ¿quiere ir a la calle? Pues vamos a dibujar, pero siempre con entusiasmo. Si los peques nos ven a nosotros que estamos entusiasmados con lo que estamos haciendo, se enganchan, pero vamos, los primeros. Esto es muy, muy importante con los pequeñajos. Ahí eh, he leído o he oído, porque una ya no sabe dónde todas estas cosas las oye o las... Eh, que están aumentando los casos de personas que están llamando porque sienten eh, que, pues lo que comentabas antes, ¿no? Eh, gente que ya tiene miedos previos a enfermar y con esto eh, como que se ha activado en ellos este, esta angustia, ¿no? Eh, ya nos has dicho en situaciones normales de gente que, bueno, pues es que es normal que nos preocupemos, pero ¿qué hacemos cuando tenemos un familiar que, que realmente ya sabíamos que tenía tendencia a angustiarse con las enfermedades en una situación como esta? Pues aquí tocan las pruebas de realidad. Es decir, eh, aquello que eh, estas personas suelen tender a reconocer los síntomas de todas las enfermedades en ellos mismos. ¿no? Es decir, si tengo unas poquitas de palpitaciones. Ya pienso que es que, bueno, pues que a lo mejor es porque estoy teniendo el virus que está dando guerra por dentro de mi cuerpo y que este está protestando. Entonces, ir a la información veraz que dice cuáles son los síntomas reales del, de la enfermedad y comprobar si yo estoy teniendo esos síntomas. La realidad es que no, pero no estar constantemente eh, buscando si los tengo, porque si estoy constantemente buscando si los tengo, al final... Cualquier cosa me va a parecer que realmente es un síntoma de la enfermedad. Pero claramente fiebre alta, tos seca, eh, el, el malestar, algunas personas con dolor de garganta, la mayoría no. Ese malestar de cabeza, claro, el malestar de cabeza lo vamos a tener si estamos todo el día en la pantalla del ordenador, si estamos todo el día pensando en cosas que nos provocan ansiedad. Entonces intentemos buscar eh, formas de relajarnos que bajen no. nuestros niveles de ansiedad. Y comuniquémonos con el mundo. por medio de. Esta ¿Hay, alguna... ¿Hay alguna pregunta que no te han hecho los periodistas y tú crees que era absolutamente eh, necesaria que, que la hubieran hecho? Eh, a mí me preocupa cómo me las hacen. Más que no me hayan hecho una pregunta concreta, lo que me preocupa es que las hacen siempre como muy alarmistas. Aunque vamos mejorando, eh, una de las cosas que ocurre es que siempre buscan qué es lo malo que puede pasar. También es verdad que ahora están empezando a preguntarme qué podemos hacer para que eso no ocurra, ¿vale? Pero siempre tienden a centrarse en aquello malo que nos depara el futuro. Entonces, yo lo que les, les, les hago es intentar cambiar las tornas y decir qué podemos hacer para evitar prevención primaria, ¿no? para evitar que esto pudiera llegar a suceder. Y, y por ahí es por donde estamos intentando aconsejar a la población ¿no? en el trabajo con esas rutinas. Fijaros que eh, se, yo esta mañana he visto un, una hoja de rutinas muy interesante, no y, y lo más bonito, lo que más me ha gustado ha sido el desayuno familiar. ¿Cuántas veces hemos pensado qué pena no poder desayunar con mis hijos o con mi pareja o con mis padres? ¿Por qué? Porque tenemos horarios completamente incompatibles. Jolín, vamos a aprovechar ahora que sí lo tenemos, esa posibilidad, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha costado eh, pues pasar la tarde juntos? Vamos, hace siglos que no estamos juntos, vamos a aprovechar y la, y la pasamos juntos, ¿no? Es un poco eso, el, el centrarme en lo que sí que puedo hacer para disfrutar de esta situación que estoy viviendo, en vez de centrarme en lo horrible que es lo que no puedo hacer eh, por estar en esta situación. Me vais a perdonar que la tecnología da guerra y resulta que me estoy quedando sin batería. Yo pensaba que tenía más. <risa> un segundo Yo puedo comentar que he visto un, un vídeo de un matrimonio mayor sentados delante de la televisión con una playa paradisíaca delante. Hey, Rosana. Rosana. No soy a nadie. Ahora, ahora, ¿me oís a mí? Yo sí. <risa> ¿Estamos tú y yo solas en el mundo? Ah, sí, la gente sí me oye. Vale, pues como Rosana se ha, ha desaparecido del mapa, <risa> si os parece, sigo yo contándoos un poco algunas de las cosas que, que, estamos, que, que estamos recomendando, ¿vale? Os cuento. Eh, Desayunar. Sí, aparte de que aprovechemos los tiempos para, para disfrutar de nuestra familia, también se nos pone un reto por delante, que no, que no estamos tan acostumbrados a vivir, porque cuando yo me enfado con mi madre o cuando me enfado con mi pareja, le mando a freír espárragos y me voy a dar una vuelta, pero ahora no puedo hacer eso. Entonces os recomiendo que busquéis de antemano, antes de estar enfadados, ¿vale? que busquéis de antemano... Un lugar al que poder retirarse cuando me veo superado, cuando las cosas pueden conmigo. Para que así pueda recuperarme emocionalmente y poder eh, trabajar un poco el volver a hablar con la pareja o con mi madre o con mi hijo ya desde un estado más, más apañado. Eso es muy, muy bueno para que, eh, digamos, la convivencia mejore. Pero luego hay otra cosa importante. Y es que, bueno, casi todas las casas tienen más de una televisión o más de un aparato tecnológico en el que se pueda ver eh, series de televisión o jugar a, a videojuegos y tal. Sería muy bueno eh, que empezáramos a negociar para ver todos juntos y trabajar todos juntos en este, en este tiempo y poder disfrutar de cosas que al otro también le gustan. Negociar películas, negociar juegos de, de ordenador... Y hacer, eh, pues eso, la tarde en familia sentados sentados delante, por ejemplo, del televisor, o hacer juegos de mesa, que eso es súper divertido. Entonces, bueno, trabajar con esto. Eh, a ver, me preguntan por aquí. Uh -huh. Vale, cuando alguien me dice, ¿cómo hacer para cuando queremos espacio propio o nuestro momento personal y la otra persona necesita o quiere hablar? Bueno, vamos a poner en, en, en la balanza cuál de los dos tiene mayor necesidad, ¿vale? Es decir, si lo que quiere hablar es porque está enfadada y me quiere echar la charla, le vamos a pedir ese espacio para no llegar a lo que nosotros llamamos el punto de no retorno, que es cuando tengo tan mala leche que ya no razono, sino que nos quedemos en un nivel en el que todavía podamos eh, hablar sin herirnos, ¿vale? Esto es muy, muy chuli porque... Si yo intervengo antes de llegar al punto de no retorno, tengo menos probabilidades de acabar muy enfadada con la otra persona. Entonces, si estamos en la discusión y el otro me sigue gritando, es decir, sigue queriendo hablar conmigo, sigue muy enfadado conmigo, le voy a pedir cinco minutos y eh, nos separamos cinco minutos, pero a los cinco minutos o diez volvemos a hablar y retomamos el tema, no lo dejamos para siempre. Porque si no, la otra persona se puede enfadar, si no he hablado de lo que a ellos les, les está importando. ¿vale? Ahora, a veces ocurre que yo estoy saturada de mi familia y no está pasando nada, nada importante, pero es que estoy ya un poquito cansada de estar todo el día pegada a gente que veía antes dos horas al día, al final. Entonces, cuando esto ocurre, vamos a pedirles que nos den un espacio... Y que luego nosotros le vamos a dar el espacio a ese otro familiar que quiere hablar. Salvo que el que quiere hablar me diga, lo necesito ahora mismo o me desbordo. Entonces quizás soy yo la que puede posponer mi espacio para evitar que mi, que mi ser querido se desborde. ¿De acuerdo? No sé si te he respondido con la pregunta. A ver, ¿qué vienen más preguntas? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Dios mío! <ríe> a ver, por aquí dicen, los que vivimos solos. ¿Qué hacemos? Utilizar las tecnologías. Utilizarlas, por favor. Que, hablar con la gente que queréis comunicaros. Las videoconferencias ahora mismo nos están ayudando mucho a pues eso a sentirnos unidos al resto de la gente, a, a hacer quedadas. Yo tengo unas amigas que han hecho eh, han hecho un, un aperitivo juntas, vale han quedado justo, justo antes de comer con el jamorcito y las cañas pues para charlar y oye cada una en su casa pero haciendo la misma gracieta de tomar el aperitivo. O quedar una tarde de juegos. Mi hija ahora mismo está jugando al monopolio online con los amigos. Es decir, ¿puedo relacionarme con el mundo, con la gente a la que quiero, aunque yo esté sentada en mi sofá y ellos estén sentados en el suyo? ¿Vale? A ver, seguimos porque había más preguntas. Eh, bueno, creo que las, lo de la soledad y, y, y las personas que viven solas más o menos es la misma respuesta. Eh... Bueno, aquí me están diciendo, os están poniendo, supongo que lo estáis viendo todos, que hay varias tareas que se pueden hacer, como por ejemplo, descongelar, <risa> descongelar algo o mover una pila de nieve y esperar. A ver, espérate que esto me he perdido, Elisa. Casi que nos lo cuentas tú. Enciéndete, enciende el micrófono y nos lo cuentas, ¿vale? Hola. ¿Me oís? ¿Eh? Sí, yo te oigo perfectamente. Vale. Que mi propuesta era eh, descongelar algo que hayáis acordado, como por ejemplo unos guisantes o algo que no tarde tampoco muchísimo tiempo en descongelarse, que sea un periodo de 10 minutos o 15. Y la otra tarea es una de estas bolas que agita si tiene dentro purpurina o hacerla en casa con una botella y con algo que vaya cayendo por ese líquido con cierta densidad. Y esperar a que caiga todo y cuando llegue al fondo ya, pues continuar, cuando se haya reducido un poco esa activación que tenemos. Esto es lo que llamamos, lo hacemos mucho con los peques, el bote de la calma, ¿no? Que le llamamos. Está genial, es una, es una idea estupenda. Es decir, no es cuando yo decida, sino cuando decida la nieve que se está cayendo, ¿no? En ese, en ese cacharro. Genial. Así cada uno puede, puede tomar su decisión. Eh, Vale, me estáis preguntando por las personas mayores que son poco mañosas con la tecnología y viven solas. Uf, es un problema para ellos porque eh, no, no pueden acceder a esta, a esta facilidad que tenemos ahora mismo de vernos cara a cara. Por favor, podéis bajar los micrófonos que os oigo y me os oigo a todos a la vez y me despisto. Sí, por favor. A ver, os cuento con personas mayores. Eh, una cosa importante es si, si hay estas personas mayores tienen familiares que están en su entorno, pues que nos vayamos turnando un poco para llamarlas, para contarles lo que hemos hecho en el día, para, para contarles cosas, para darles acción a su vida. Eh, si tienen smartphone, aunque les cueste el tema de la videoconferencia, a lo mejor sería interesante ayudarles, si tienen la posibilidad de tener el WhatsApp, que ahí es más fácil para ellos, que solo es hacer así para arriba en el en el teléfono, pues genial, porque nos podemos ver y a ellos también les ayuda a ver a, a, a su gente. Además, poderles mandar fotos de vez en cuando de lo que hacemos, eso también es muy interesante. Si no tienen esa posibilidad, porque hay personas mayores que no se han adaptado al, al smartphone, que les cuesta muchísimo la nueva tecnología, con estas personas vamos a hacer a la antigua usanza. Te llamo y te cuento cómo ha sido mi día. Y cuéntame tú cómo ha sido el tuyo. Y aunque lo que le esté contando es que he limpiado la porcelana que tenía guardada desde hace no sé cuántos años o que se me ha roto un vaso cuando estaba cocinando. Cualquier pequeño detalle ayuda a convertir la situación en algo más normal. ¿vale? Incluso, también es importante para estas personas mayores que están solas, a veces el hacerles la compra o llevarles la comida hecha, porque algunos de ellos no, no tienen... Eh, no tienen ya la cabeza como... Estoy aquí hablando sola, a mí alguien me ha quitado el micrófono que se me ha ido de excursión. ¿Hasta Iguales dónde me hasta... habéis oído? ¡Por Dios! ¡Ay, qué malestar más grande! Es horrible. Contadme contarme hasta dónde me habéis oído. ¿Habéis, estado, con... ¿Habéis estado conectados? Nos he estado charlando, chavala. De lujo, que sepáis que no se ha grabado, ¿vale? Ah, Pues muy bien. Estupendo. Ahora ya sí se sigue grabando. A ver, estábamos hablando de las personas mayores que viven solas y no tienen acceso o no son tan hábiles con las tecnologías, ¿vale? Eh, sí. Les estaba explicando, por un lado, si, si llegan al punto de tengo un smartphone y algo manejo, pues eh, hacer videollamadas, por ejemplo, de WhatsApp, para ellos es más fácil coger el WhatsApp que, que hacer una llamada por Skype, por ejemplo. Luego, enviarles fotos, también les ayuda, pues eso, ver a los nietos, ver a los hijos haciendo el cabra, pues eso ayuda como a, a darle alegría al día. Y también les ayuda mucho el que les llamemos a aquellos que no tienen smartphone, ¿vale? Las llamadas tradicionales de toda la vida contándole lo que hemos hecho durante el día o lo que estamos haciendo, qué, qué he comido hoy, eh, qué voy a cenar, eh, si he salido al súper, qué ha pasado en la calle, o pues cosas tan tontas como que estaba cocinando y se me ha caído un vaso al suelo y se me ha roto, ¿no? Y además hablábamos, esas personas que no pueden salir de casa... Bueno, pues podemos hacerles la compra o podemos llevarles incluso la comida cocinada para eh, el poder eh, facilitarles el día a día, ¿de acuerdo? Con las medidas de seguridad que, que, tienen, que tienes que tomar, pues a, así sería una forma de mantener a estas personas en el día a día y en el aquí y ahora. Están por ahí diciendo... Que Nuria ha aportado algo y que no se la nos, nos ha pasado desapercibida, y no sé cuál es la aportación de Nuria. Si quieres, nos la vuelves a hacer. Y Alexa también nos ha aportado una idea que se me ha perdido. ¿Cuál es la, la, de, la idea de Alexa? Perdonadme porque, claro, me pongo a rajar. Eh, y no... Poneros el micro si queréis, Nuria o Alexa, una primero y la otra después. Mónica, ¿estás contando? A ver, Rosana, ¿cuándo no he estado yo con tos en mi vida? Si soy María alérgica. ¿Me oís? Sí, sí. Vale, perfecto. Me estaba refiriendo al aparatito, a Alexa. Ah, eh, mi vale. suegra es una persona. <risa> es que Alexa fuera una persona. Mi suegra es una persona mayor y oye coplas y oye de todo con Alexa y como es muy fácil su manejo simplemente le tiene que decir Alexa, ponme coplas. ¿Vale? Y está todo el día que con el Alexa arriba, Alexa abajo. La Mira, es una que idea es estupenda. Oír. Y pueden oír la not las noticias, pueden oír todo. A Alexa se le puede pedir prácticamente de todo. La podemos programar nosotros y eh, dejársela en la puerta a la persona mayor y que luego ella pues, eh, simplemente la mantenga conectada a la red. ¿no? Efectivamente. Lo único que tiene que tener wifi. Sí, eso sí, tiene que tener wifi. Bueno, ahí tenemos sí. una dificultad para esas personas que son que son poco dadas a la tecnología. Si tienen la suerte de tener el wifi en el domicilio, genial, pero si no, ahí tenemos otro, otra dificultad. Sí. Bueno, siempre se puede se pueden buscar las mañas, pero bueno, ahí está. Ahí está la, la aportación de Alexa, que yo pensaba que era alguien que nos estaba hablando. <risa> ¡Ay, qué inculta que soy! <risa> <risa> Eh, le damos paso a Rachel, que tenía algunas preguntas que ha recogido perdidas ahí arriba. Rachel, ponte el micro. No puede. ¿Nos oyes? <risa> Ay, que me veo. Se, se te oye como si fueras un ratito. Como si te hubieras pegado un globo de helio. Ay, qué bueno. Ay, qué no te entiendo nada. Ay. Ay. No te oigo nada, Reche. Nos estamos riendo de ti todos. A sus padres. Se le ha roto la cadera, ha dicho. Sí, no, que a la abuela se le ha roto la cadera y a sus padres les ha pillado en el pueblo. Ay, sí, vale. Creo que te he entendido. ¿Me oís, no? ¿Me oís ahora? Sí, ¿no? sí, sí oí. A ver, eh, dices que cómo, qué consejos le damos a quien tiene que pasar la cuarentena fuera de su casa, ¿no? Pues mira, yo te voy a decir una cosita. Pues que estás de vacaciones. Es más fácil, ¿no? Venga, que estamos de vacaciones. Vamos a disfrutar de esta casa nueva en la que estamos. Vamos a vivirlo como eso, algo más temporal, algo más... Eh, pues eso, que son unas vacaciones vamos a ver qué, qué, qué partido le podemos sacar a este lugar nuevo en el que estamos no lo único que claro, los papás tienen la tendencia a preocuparse de que están muy lejos de sus hijos Bien, pues hagamos lo anterior que hemos comentado menos lo de llevarle la comida a la puerta si están muy lejos hagamos aquello de mantenernos en contacto llamarles varias veces al día mandarles fotos, hacer videollamadas, de manera que estemos más cerca, aunque realmente estemos a, a, pues a kilómetros de ellos. No funcionaría bien. Pero vamos, que eso, que jueguen a que están de vacaciones. Eso es divertido. Una a ver, que por aquí... Bueno, sigues contestando preguntas de ahí. ¿no? no, no, no. Es que es... A ver, dice que su pareja sigue yendo a trabajar eh, porque en su empresa no le han dejado parece ser... Cuando se, eh, no le han dejado que trabaje desde casa, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo afronta hasta que llega? Yo insisto, vamos a ser realistas. Eh, esta enfermedad no es mortal para todo el que, la, a todo el que se contagia, ¿vale? Es, eh, nos asustamos muchísimo, quizá lo estamos haciendo más grande de lo que realmente, de lo que realmente es. Entonces vamos a intentar no eh, agrandar la historia, no caer en eso que, ya, que estáis diciendo, ¿no? En, en paranoia. Vamos, sí que es importante si. Si él está trabajando fuera, bueno, pues cuando llegue del trabajo, si tú tienes miedo de ese contagio, que se vaya directo al cuarto de baño, se quite la ropa, la metéis en una bolsa que se va directamente a la lavadora y él se ducha. Así, una vez que sale de la ducha, ya está absolutamente disponible para la familia, con la seguridad de que eh, los focos de contaminación están controlados. Y así tenemos, tenemos una forma de minimizar el miedo al contagio no sé qué os parece si os viene si os viene bien esa respuesta es María la que lo ha preguntado no no María mi pareja perdona porque estoy leyendo aquí quién ha preguntado esto de la pareja a ver si le ha venido bien la respuesta o necesita algún otro consejo más igual se ha enfadado. Mientras salen más preguntas por el chat o de alguien que las quiera hacer en voz alta, eh, yo hay un tema que no sé si ha salido durante mi paréntesis fuera de la reunión, que, que es el tema de, de las relaciones de pareja cuando ya no iban bien y esta situación lo que hace es eh, emponzoñar más la situación. Y, y esto hemos visto que en China han aumentado una barbaridad los casos de violencia de género. Eh, ¿Consejitos? Bueno, eh, claro, estamos hablando de, de casos ya pues, muy concretos y muy específicos. Cuando hablamos de violencia de género, eh, estamos hablando de personas que escuchan poco. ¿vale? Eh, el, el hecho de tener que estar encerrados en casa con estas personas genera mucho miedo a quien sufre esta violencia. Lo ideal sería que esta persona pudiera tomar la decisión de salir de ahí e ir a pasar la cuarentena y ya aprovechar de separarse de esa persona, pero no es fácil que esto ocurra. Entonces, la única recomendación que podemos hacer es intentar bajar el nivel de, de malestar, porque me temo que aunque le hablemos directamente al, al hombre que maltrata, mmm, no va a hacer caso de estas recomendaciones porque se cree con el derecho a hacer lo que está haciendo. Sé que es difícil y, y parece como que está, que está un poco sola, pero el teléfono 016 sigue en marcha, sigues pudiendo llamar, la policía está absolutamente disponible y además ahora va a llegar con mucha más prontitud porque no hay tráfico y no hay nadie que pueda impedirles la llegada. Así que eh, si estás pasando una situación de violencia, atrévete a. A salir de ahí. Métete en el cuarto de baño, llama al 016, llama a la policía y que te, que te ayuden a salir de esta situación. No te quedes ahí sufriéndola porque ahora mismo no tienes otra escapatoria. Y sí hay un, un dispositivo dispuesto a ayudarte para que puedas, puedas salir de esa situación. De hecho, están viendo casos en algunos municipios y, y la policía está ayudando a estas mujeres... Eh... Cierto que no, no tienen que pensar que porque hay un encierro tienen que soportar o quedarse aguantando esto. Menos no que tienen nunca, Efectivamente. Vale. Entonces, además es que eh, ahora no hay posibilidad de huida si no es con ayuda. Así que, por favor, tirar de la ayuda que además está sigue funcionando y está perfectamente disponible. Eh, María, retomando, que... sí. <risa> sí. Retomando vale. el tema de María, que habla de que está ahora mismo está un poquito agobiada. no bueno, eh, fíjate, estamos hablando de, de la preocupación que tenemos mientras eh, tu marido está afuera o tu pareja está fuera. Yo creo que quizás es bueno que tú también ocupes el día en tareas, tengas, tengas la agenda planificada y ocupes el día en tareas propias para que se te haga más corto el tiempo que pasa desde que sale hasta que vuelve. Eh, si es posible, habla con él mientras está trabajando. No sé si él tendrá la posibilidad de durante su tiempo de trabajo poder poder contactar contigo, pero si es posible intentar hacerlo, simplemente no para preguntaros ¿qué tal estás? ¿cómo vas? ¿cómo vas? ¿has visto a alguien? No, más bien para decirnos lo bien que estamos, qué hemos hecho, es decir, normalizar, no puede hablar por teléfono, ¿vale? Entonces, de nada te sirve pasarte las horas que él está fuera pensando en lo mal que puede estar, así que céntrate en hacer algo durante tu día y si él vuelve a la noche, por ejemplo, bueno, pues, ...céntrate en hacerle una cenita estupenda que podáis disfrutar en familia después... Eh, ...o prepara alguna actividad que podáis hacer juntos que sea relajante para él y para ti... ...que así eh, os permita poder, poder eh, convivir con tranquilidad una vez que él ha vuelto a casa. Ah, y tenéis miedo por el tema de... Eh, ...bueno, está, está diciendo Raquel, ¿no? ...los despidos, los, los ERTEs... Sí, sí, es verdad que se están produciendo. A todos nos está afectando. Los autónomos estamos también en una situación complicada porque los ingresos, como podéis imaginar, se han ido, o sea, han desaparecido. Eh, creo que es difícil de gestionar. Se están pidiendo ayudas y yo creo que se está consiguiendo ¿no? que, que, que el Gobierno pues, ponga medidas para que no se, no se desahucie a la gente, para que, bueno, pues se ayude a las personas a… a sobrepasar este mes tan, tan crítico que estamos teniendo. yo eh, o sea Evidentemente no vamos a negar que hay situaciones difíciles, pero yo lo que recomiendo es que hasta que no ocurra, no mentemos a la bicha. Es decir, ¿para qué centrarme en algo que podría pasar si todavía no ha ocurrido? Vamos a centrarnos en lo que sí tenemos. Y aquellos que sí han sido despedidos, eh, a ver, a lo mejor puede sonar un poco, un poco banal, pero... Ahora es el momento de hacer eh, un buen currículum, de buscar un buen trabajo, pero haciéndolo desde casa con tranquilidad y utilizando las redes sociales. ¿no? Que no es fácil, claro que no lo es. Son situaciones complicadas que se dan en una vida normal, pero que ahora se agravan cuando estamos que no podemos salir de casa. ¿no? Eh, vamos a intentar centrarnos en lo que sí tenemos, más que en aquello que en el futuro puede eh, no estar. ¿vale? De esta manera podremos sobrellevar un poquito mejor estas situaciones tan complicadas que se están dando. Otras personas me hablaban, por ejemplo, de, no tanto de, de violencia de género, pero de familias, por ejemplo, con adolescentes complicados, ¿no? que aunque aun encima están encerrados en casa les está suponiendo que tienen reacciones muy, muy viscerales en estos momentos. Vamos a tratar de, de no pincharnos unos a otros, Vamos a tratar de hablar con un tono medianamente normalizado para minimizar la posibilidad de, de pues, discusiones grandes o peleas en casa. Y sobre todo, démonos o planifiquemos espacios de tranquilidad y de soledad siempre que podamos. El otro día hablaba con una, con una periodista de, eh, que me hacía mucha gracia ¿no? que el único sitio donde ella se puede ir cuando tiene discusión en casa es al cuarto de baño porque tiene cerrojo, porque si no sus hijos la persiguen a todas partes, ¿no? Bueno, pues en el cuarto de baño. Si hace falta, hacemos ahí nuestro lugar de retiro o en la cocina, que a algunos les da alergia entrar, pues bueno, pues vamos a la cocina y así nos, nos tomamos ese espacio para poder, para poder sobrellevarlo, ¿vale? Eh... Uy, está, Estamos hablando de las personas, me preguntan sobre los que están aislados en su habitación. Eh, una pregunta antes, Mónica. Me la he perdido. Un familiar que vive conmigo se ha contagiado. ¿Cómo gestiona el malestar y la preocupación relacionada con esto de Patricia? Claro, eh, tu familiar ahora la juntamos las dos, ¿vale? Porque este familiar que está contagiado va a tener que estar aislado en una habitación y eso supone eh, una gran dificultad porque la movilidad se reduce mucho más y la comunicación también se reduce mucho más. Aquí nos valen. Para el que está aislado nos valen las recomendaciones que hablábamos antes para los abuelillos, ¿no? para las personas mayores que viven solas. pues Comunicarnos más por las, por las redes sociales, el estar en contacto, porque hasta con tu familia vas a tener que hablar por, por WhatsApp, no hacer los gritos a, a través de la puerta. ¿no? Entonces, eh, utilizar esas redes sociales para acercarme al mundo un poco más. Pero luego está esa otra parte del de, de miedo a que ese contagio suponga que la enfermedad empeore. Y aquí retomo, porque al final vienen siendo todos los mismos consejos, ser realistas y eh, hablamos de probabilidades. ¿no? Ya es, eh, la probabilidad de contagiarse no es demasiado grande en cuanto al, al total de la población, aunque en Madrid tenemos una mayor probabilidad, pero una vez contagiado, la probabilidad de que nos, de que sea grave la enfermedad que nos ha, que nos ha atacado también es pequeña. Por lo tanto, vamos a centrarnos en las mayores probabilidades y no en las menores. Y ya iremos enfrentándonos según van las cosas, eh, eh, digamos, avanzando. ¿no? Si empeora, ya veremos qué hacemos, pero mientras sean síntomas o simplemente es eso que te ha, ha dado positivo, pero no estoy grave, seguramente os han dado los protocolos. no eh, Una vez que, que ha dado positivo, os dicen cómo tenéis que gestionar ese aislamiento. Entonces, seguir esos protocolos y confiad en que estará dentro de la parte más, más grande de la curva que es la de las personas que solamente tienen algunos síntomas no demasiado, gra no demasiado graves la esperanza es muy importante Hay una cuestión que son los pensamientos intrusivos ¿no? que aunque uno no quiera vienen una y otra vez pero si al final no salgo entonces creo que también sería bueno dar algunos consejos acerca de cómo manejar esos pensamientos intrusivos que básicamente está en que es como van a estar ahí, es aceptarlos, es no ir contra ellos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir tú acerca de cómo lidiar con esos pensamientos que enredan aunque uno no quiera? Claro, eh, yo cuando los trabajo en consulta les digo que nos hagamos amigos de ellos, y, pero de esos amigos pesados que dan guerra y que tienes que decirle una y otra vez que ya, que ya lo sé, que vale, que sí, tío, que ya lo sé, que, que ya sé que estás ahí dando guerra pero al que no le hacemos demasiado caso, porque es buena persona, pero es muy pesadillo, ¿no? Pues los pensamientos intrusivos son un poco eso, ¿no? Vamos a tenerlos, sabemos que están ahí, luchar contra ellos es, es eh, luchar contra titanes, ¿vale? Entonces lo que hacemos es aceptarlos, pero hacerles el caso justo, ¿no? Y también una cosa que nos ayuda es tener pensamientos alternativos preparados. A mí me gusta recomendar, por ejemplo que tengamos una libreta en la que vayamos apuntando durante el día esos pensamientos alternativos que se nos ocurren, que, que minimizan los pensamientos que, ha tenido, que he tenido en negativo. Entonces, por ejemplo, si tengo miedo a contagiarme, un pensamiento positivo sería, eh, es poco probable. ¿no? Eh, de, de cuántos millones de españoles son, somos, cuántos hay contagiados. Pues es más probable que que no me contagie, a que sí, pero si ya estoy contagiado, ¿qué probabilidad tengo de que ese contagio sea grave? Yo esto lo voy escribiendo en, un, en una libreta. Todas esas cosas que se me van ocurriendo. De manera que cada vez que me viene el pensamiento negativo, perdonadme por la expresión, toca pelotas, lo que hago es abrir mi libreta y tirar de todos esos alternativos que tengo y me los leo hasta el final, porque voy a acabar tan aburrida que no me va a apetecer escuchar más al, al otro pensamiento. no me hace mucha gracia porque cuando has dicho que tú en consulta hablas del amigo pesado, yo cuando estoy en consulta lo que digo es que al final esos pensamientos intrusivos lo que están buscando es nuestro propio bien. Su finalidad es que yo me, eh, me percate de todos los posibles riesgos. Entonces también, sabes claro, como ese amigo pesado que por tu bien vuelve una y otra vez a besarte del peligro. Entonces simplemente es eso. el si ya sé que lo haces por mi bien, si ya sé que lo haces para que yo no me, no me deje de tomar todas las posibles medidas, ¿no? Pero eso, como el amigo pesado que al final no, los pensamientos no son realidades, entonces simplemente entender qué es eso, que solo es una idea que tiene una finalidad, que es protegerme, pero que si le doy mucho espacio, pues al final acaba conmigo, ¿no? Entonces, no sé que es si, una y otra? No, no, no si deja, habéis visto... ¿no? Habéis visto Cuzco, la serie esta de dibujos animados, no se llama Cusco, no me acuerdo cómo se llama, que tiene un diablo y un angelito que están, que están en su hombro, uno le dice que sea malo y el otro le dice que sea bueno. Entonces yo también trabajo un poco a veces con esto y muchas veces los clientes me suben a su hombro y yo soy la que les cuenta las cosas, que digamos los pensamientos alternativos ¿no? y me llevan ahí la pesada de Mónica. <risa> llevándole. Entonces cuando viene ese pensamiento que incluso a veces podemos incluso... Eh, crear ese personaje que me está diciendo estas cosas, o sea, tomártelo con humor, básicamente, no reírte un poco de esos pensamientos que están ahí, que como tú dices, lo hacen por tu bien, pero es como cuando tu madre te dice, abrígate que hace frío y tú llevas la bufanda hasta las orejas, ¿no? o pues vale, sí, sí, ya sé que me quieres y que quieres cuidarme, pero no me ves que ya llevo la bufanda. vale. Vamos a incorporarlos y a darle un poquillo de humor al, al asunto. Creo que están haciendo más preguntas. A ver, ah, bueno, eh, ver, sí, ya. pero dicen lo de la meditación. Es verdad que, que la meditación, para quienes saben hacerla, quienes saben meditar y, hacer, y mantenerse ahí, ayuda mucho. El yoga también ayuda. Y, bueno, cualquier técnica de relajación que queramos utilizar, lo que hace es que ocupa mi mente en otra cosa. Y, por lo tanto, como no puedo pensar, aunque las mujeres creemos que sí, os voy a dar un... Una primicia y es que no podéis pensar en dos cosas a la vez. ¿Os creéis que sí? Pero no. pensamos Vamos pensando alternativamente en una y en otra y nos creemos que pensamos en las dos a la vez. Pero si yo introduzco eh, otra cosa en mi pensamiento, como no puedo pensar en los dos, pues eso va a ir desapareciendo. Si yo me relajo, si hago una relajación, por ejemplo, eh, imaginándome un lugar estupendo y una situación maravillosa, va a resultar que ya no tengo el pensamiento en esta otra. vale y Patricia dice... Sentimiento de culpa, si contagias. Bueno, punto número uno. Eh, para que sea por tu culpa, yo siempre trabajo en el tema de la culpa. La culpa es para mí es algo, como, llaman, como dicen en, en justicia, doloso. Es decir, que haya intencionalidad. Si una persona se ha contagiado porque tú estabas contagiada, eh, no ha sido por tu culpa. Tú has sido el vector que ha contagiado pero no ha sido por ahí intentando contagiar a la gente. Entonces, cambiemos la culpa por causa, ha sido por mi causa. También es verdad que hay gente que no ha tomado medidas en, en, en ningún momento, ¿no? y entonces ahora se pues, está dando cuenta de que tiene los síntomas y que puede contagiar a otras personas que igual yo los paso tan ricamente, pero a la otra persona le afecta. Ya no podemos volver atrás, es una de las cosas con las que nuestro cerebro juega, ¿no? Nos hace lo que llamamos las trampas de la mente, que intenta volver al pasado para cambiarlo y que no, lo que, o sea, que no ocurriera lo que nos ha llevado a la situación actual. Aquí lo que importa es qué puedo hacer ahora que mi, que mi familiar o esa persona está contagiada, cómo puedo ayudarle a que esto sea lo mínimo posible o le, le genere el menor malestar posible. ¿En qué puedo contribuir para que esta persona esté bien? De esa manera vamos a trabajar con, con ese sentimiento de culpa de ha sido por mí. Pero la culpa, como el enfado, como la huida, son partes del duelo. Y estamos viviendo un duelo porque nos han cambiado nuestra vida tal y como la conocemos. Esta situación, esta enfermedad, nos ha cambiado nuestra forma de vivir. Con lo cual estamos, algunos nos estamos revolviendo porque no nos gusta que nos cambien sin que nosotros lo hayamos elegido. Poquito a poco, lo siguiente que va a ir ocurriendo en los próximos días es que nos, a, nos adaptaremos a la nueva situación. Me preguntaba un periodista antes de ayer si nos íbamos a volver a sociales, porque ahora ves a la gente y, claro, como no le puedes saludar y no te puedes acercar, que ya casi no dices ni hola. Bueno, yo creo que el carácter de, lo, de los españoles es un carácter muy social y también muy solidario. Entonces, vamos a sentirnos muy a gusto cuando podamos volver a abrazar a nuestros amigos. Esto, salvando las distancias, yo no sé si recordáis que después del 11M, durante mucho tiempo, durante meses, la gente que íbamos en el metro, cuando alguien venía con una mochila, dejábamos como 10 metros alrededor de esa persona por miedo A. Es decir, es verdad que el miedo va a continuar un tiempo, pero somos, somos seres que nos adaptamos muy bien y que vamos a ser capaces de pasar por todas estas etapas del duelo hasta que nos reincorporemos a la vida normal. Uh -huh. eh, por favor, Elisa, eh, ponte el micro y cuéntanos la técnica de los cinco sentidos. Pues la técnica de los cinco sentidos consiste en, bu en buscar eh, cinco cosas que veo, cuatro cosas que oigo, tres cosas que... bueno, así con todos los sentidos. Ajá. Uh -huh trata de encontrar una respuesta incompatible con ese pensamiento que tenemos, de focalizar la atención en otra parte que no sea ese pensamiento negativo que nos que nos está molestando en ese momento. Ya dentro de las técnicas de distracción para no estar prestando tanta atención a, a ese pensamiento. ¿no? Claro. Mira, habláis aquí del sentimiento de impotencia por no poder ayudar al resto de la sociedad para la, aliviar la situación. Yo es que creo que sí, que cada uno de nosotros está ayudando al resto de la sociedad. Estoy convencida de que el hecho de que cada uno de nosotros permanezca en casa eh, o, o cuando salga tome las medidas de seguridad adecuadas, ¿no? con las distancias. Evidentemente no todos podemos ponernos mascarilla porque no hay mascarillas no hay guantes, pero sí podemos mantener esas distancias, podemos eh, hacer las cosas con seguridad. Todos estamos contribuyendo de una manera o de otra a que eh, la situación se alivie. y Contribuyo todas las mañanas cuando me levanto y le digo a mi hija mmm, una gracieta que se me ha ocurrido. Cuando le doy, le doy a mi marido las gracias por haber contribuido a, a, pues no sé, es que mi marido es cajero en el supermercado y ha contribuido a que muchas personas puedan abastecerse gracias a que él está en el supermercado y está, está arriesgándose de alguna manera a coger la enfermedad, ¿no? Entonces yo creo que todos, unos es el más grande, otros es el más pequeñito, podemos y estamos contribuyendo a aliviar la situación. De hecho, os insisto que los, los, los datos han bajado desde este fin, o sea, desde el jueves han bajado el número de nuevos, de nuevos contagios y eso es muy importante. Aunque hay, es verdad que hay gente que no ha tomado toda la conciencia necesaria, la mayoría de la población está haciendo lo posible porque porque esto se alivie y porque acabe cuanto antes no la situación quedémonos, quedémonos con esta con esta visión yo me gustaría yo no a mí me gustaría hacer un aporte <risa> desde bueno la psicología positiva no el hecho de eh, cada pequeña cada pequeño agradecimiento que hacemos cada pequeño quedarnos con, pues eso, enfocarnos en, en qué tenemos que agradecer más que en tanto como seguramente tendremos mucho de lo que quejarnos y de lo que estar disgustados, enfadados, molestos, pero si conseguimos a través de buscar cosas que agradecer, mantener ese nivel de, de bienestar mínimo, también nos ayuda a contagiar a otros. Yo creo que lo que podemos olvidar es que las emociones son contagiosas, muy, muy, muy contagiosas. Igual que nos contagia la carcajada de alguien, o Raquel hablando como si fuera un, que se un globo de helio, <risa> y eso es muy contagioso, creo que el miedo es muy contagioso. El hecho de que cada uno seamos capaces de hacer algo por mantener dentro de los límites ese miedo, por mantener dentro de los límites el enfado de estar encerrados, todo eso también ayuda a que cuando conectemos con otros a través de las redes o como sea... Eso también ayuda a la sociedad, que todos, cada uno, dentro de cada una de nuestras posibilidades, el, el tratar de gestionar esas emociones para que no nos sobrepasen, también somos una barrera para que no se contagien todas esas emociones que a día de hoy la verdad es que no son la, las que mejor nos vienen, ¿no? Para sobrellevar esta situación de cuarentena. De... No claro, os voy a contar una anécdota que, que he vivido yo, que es muy curioso. Yo siempre que veía las películas estadounidenses, cuando venía, aparecía un militar y alguien le decía, gracias por tu servicio, me parecía ridículo. Decía, ay, qué gilipollas le están soltando, ¿no? Bueno, pues ayer cuando salí a la calle con las perras, pues me dio por agradecer y realmente creo que es importante hacerlo, al barrendero por estar ahí. porque Estaba el hombre recogiendo toda la basura que tiramos por fuera de los cubos, a la chiquita del supermercado por estar ahí al policía, que nos estaba diciendo que por favor que nos diéramos prisa en sacar a las perras y subiéramos pronto. Es decir, me di cuenta de que sí que tiene un sentido, porque llegué a casa como más hinchada, incluso emocionada ¿no? de haberles dado las gracias, porque es muy importante lo que están haciendo. Entonces, a lo mejor, si todos contribuimos que cuando salgamos a comprar el pan o cuando bajemos los que tenemos perros a pasearlos... A dar las gracias a esas personas que siguen trabajando para que todos tengamos pues, los servicios asegurados. Ostras, se siente uno mejor, ¿eh? De verdad que sí, ¿eh? Ah, mira, están ya aplaudiendo. Agradecimiento. <risa> Agradecimiento. Eh, Vamos a aplaudir un momento. Pero. pero <risa> Bueno, mi perra se asusta cuando aplaudimos, lo siento. Va por todas esas personas a las que no agradecemos en persona, pero sí. Pero podemos, tenemos la oportunidad de hacerlo en persona también. Dar las gracias en vez de poner dificultades, ¿no? en vez de protestarle al policía. ¿Qué pasa aquí? Ah, que vais a... Ah, a <risa> decir gracias, qué bonito. Muy bien, Laura, muchas gracias también a ti. Pues si, si, si tenemos esa oportunidad vamos a aprovecharla, ¿vale? Yo no sé, eh, no sé si habéis probado hacerlo, pero yo de, os puedo asegurar, ayer lo hice y hoy lo he vuelto a hacer porque ayer me sentí estupendamente haciéndolo. Y de hecho está estudiado por la psicología positiva, ¿verdad? Que, que agradecer es una de las cosas que mayor bienestar generan en las personas, así que pongámoslo en práctica. Tanto en Estamos quien en la agradece vista. como en quien recibe es, el agradecimiento. Exactamente. Eh, Mónica, por aquí Laura nos pregunta, eh, de esto hemos hablado un poquito antes, pero igual vamos a enfocarlo más, porque dice, cuando tenemos hijos en casa, ¿qué hacer para que no perciban el malestar de no salir de casa? Eh, antes lo comentábamos un poco, pero podemos ampliarlo. Los niños eh, salen de o sea, necesitan salir de casa para desfogar, ¿no? que es eh, un, poco, un poco lo que hacen habitualmente. Entonces vamos a darles espacios para que desfoguen en casa. A lo mejor, eh, pues permitirles que salten en la cama no es tan terrible, y les tenemos como muy controlados. Vamos a dejarles que, que... Pues eso, que hagan un poquito más el cabra de lo que les solemos permitir hacer en casa. Pero también ayuda mucho eh, tener como varias zonas de la casa preparadas, una con trapos para hacer disfraces, otra con dibujos y... O sea, con dibujos con bolis y papeles, otra con cajas y con eh, a ver si me salen, cacharritos de esto de construcción tener como varios, varios lugares dentro de la casa y poder hacer gincanas con los peques porque sabemos que se cansan rápido de una actividad ¿no? entonces tenemos el lugar de la tranquilidad que puede ser pues para hacer una relajación o leer un libro tranquilo en lugar del, del hacer el cabra, que puede ser el, el rincón, yo que sé, la terraza, donde podemos pegar gritos y saltar y patalear. Luego tenemos otro espacio en el que jugamos a ser otra persona. De esa manera, los niños están entretenidos, desfogan y nos ayudan también a pasar a todos un poco mejor esta situación. Sin olvidarnos de ese espacio para que los niños también estudien, teniendo su rutina de estudio... Aunque sea leer un libro, aunque sea, aunque sea pues yo que sé, el escribir tres palabras dependiendo de la edad de los peques, ¿vale? Y una cosa, a mí me gustaría romper una, una lanza, por favor. Sí, sí, es que hay, están proponiendo cosas, Rosana, perdóname. dice que pueden, eh, Nuria dice que pueden proponerle que escriba un diario de lo que está ocurriendo, ah, y cómo ah. se sienten y tal, o hacer un vídeo, un videoblog, que también los chavales para eso son la leche un vídeo diario que le, que le llaman, no también sería interesante. No. Perdona, Rosy. No, no, era comentando, abundando un poco en lo que estabas contando de los niños y demás, eh, yo quería romper una lanza de aburrimiento. Al final, si no hay aburrimiento, claro, es que si, si los niños no se aburren, no aprenden a aburrirse, no aprenden a lidiar, es una emoción más. Y hay que aprender a gestionarla también. Eh, quizás esto también nos sirve para... Eh, los tenemos a todos, ¿eh? y quizás los adultos también, sobreestimulados. Entonces, el que de pronto descubra que, anda, mira, si hay aburrimiento, y el aburrimiento puede dar lugar a la creatividad. Cuando no, no paramos el cerebro ni un minuto, al final estamos recibiendo input de fuera, pero no hay nada que elabore dentro de la cabeza. La cabeza para elaborar y para hacer cosas nuevas necesita. Eh, entonces, los niños se aburren y a veces son muy puñeteros cuando se aburren y dan mucho por saco. Yo me acuerdo cuando íbamos a la piscina de pequeños, que desde que terminábamos de comer hasta que se pasaba el tiempo que, que tenías que esperar para bañarte, cada cinco minutos, ¿cuánto tiempo ha pasado ya? ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Yo entiendo que un niño aburrido puede ser una condena, pero igual también tenemos que aprender a eh, aceptar que se aburran, ¿no? difícil. Mira, propone eh, Raquel decirles a los niños que hagan algo para los papás y las mamás y esto lo a uno con que si papá o mamá tienen que salir fuera a trabajar en el tiempo que ellos están fuera vamos a hacerles un regalo, alguna actividad o sea alguna manualidad y aunque sea un dibujo o, o un cuento entre todos eh, cuando llegue papá se lo entregamos o cuando llegue mamá se lo entregamos y esto bueno pues también puede ayudar a entretenerlos. Yo, recordando lo de la piscina que acabas de decir, a mí me encantaba la respuesta, que no sé si la habéis recibido vosotros, que nos daban nuestros padres, cuando decíamos aquello de mi aburro, era, pues te quitas los pelos de una pierna y te los pones en la otra. Y había veces que hasta lo intentábamos. <risa> o sea que, es decir, vamos a darles también la posibilidad de tener espacios de creatividad. Si es mi aburro y están sentados en el sillón... La creatividad no, no crece. O si les ponemos la maquinita para que no den guerra, esto realmente a corto plazo es una muy buena solución porque se calla la criatura, pero a largo plazo provocamos niños que están mega saturados y que luego no hay quien los pare porque van así a todas partes, porque necesitan moverse. vale También depende de la edad, evidentemente. Chema nos pregunta que todavía quiere algún consejo porque dice que su hija le pregunta 10 ...veces al día que se puede bajar, ¿no? Y tiene, bueno, habla de niños pequeñitos, ¿no? Como de dos años de edad que tiene su hija. Entonces, vale, pues lo que, lo que hacemos con los peques es que... A ver, una de las cosas que tienen los niños es la persistencia, ¿vale? Y más a esa edad, a los dos, tres años, son súper persistentes. Entonces, no pasa nada porque le responda 27 millones de veces lo mismo que le ha respondido la primera vez, pero con palabras diferentes, y no nos enfademos con ellos porque lo pregunten. Yo creo que funciona muy bien con los niños el posponer. Papá, ¿por qué no bajamos? Bueno, ahora vamos a leer un libro. Papá, ¿por qué no bajamos? ay ¿Qué te parece si ahora nos disfrazamos? Papá, ¿qué te parece si...? Es decir, ir dándoles alternativas a salir a la calle. Sé que es cansado y que para los padres a veces es, es hasta tenso. Ahora os recomiendo mantener el horario, la niña la, que se vaya a la cama prontito y luego descansamos con las criaturas durmiendo y ya tenemos espacio para nosotros. ¿no? ¿Y, y cómo explicar eh, que papá y mamá tienen que salir a trabajar pero ellos no pueden? Eh, creo que podemos explicarlo con un cuento, inventarnos un cuento. Yo eh, siempre regalo a mi querida Randulfa, que es un personaje que yo utilizaba con mi hija y que a Randulfa le pasaba todo lo que le pasaba a mi hija, solo que... ...tenía soluciones que a lo mejor ella no podía no podía implementar ¿no? o no se le habían ocurrido. Entonces, contarle un cuento de niños que están viviendo lo mismo que ellos... ...de por qué los papás salen, es decirle, papá sale o mamá sale porque está contribuyendo, está haciendo... que los ...por ejemplo, si yo trabajo en, yo que sé, en la farmacia, pues papá le está vendiendo a la gente que está enfermita las cosas... ...pero solo pueden salir los que están vendiendo a la gente que está enfermita o están ayudando a los demás... Nosotros podemos ayudar a los demás haciéndole dibujos a papá, preparándole un pastel para cuando llegue por la noche o haciéndole la cena más estupendísima del mundo. Y si los peques colaboran en eso, sienten que ellos también están siendo importantes y están ayudando a la gente. Impliquémosles en esta ayuda. Una no punta, yo ahí por, por enredar. Eh, Chema, cuando dices lo de es muy duro no poder entender eh, que una persona de esa edad se entienda a los que están encerrados de repente, eh, también vamos a vernos nosotros cómo asumimos la situación porque hablaba antes del contagio emocional y la preocupación es una emoción. Si mi hijo me ve preocupado, se va a preocupar. Si mi hijo, mi hija. Entonces, a veces eh, lo que hacemos es interpretar por ellos. Los niños si los entretenemos están entretenidos, entonces a veces es más cómo creo yo que se sienten ellos que cómo en realidad se sienten ellos. Vamos a… lo cual no quiere decir que no, no se aburran en casa y que no den por saco, eso es evidente, pero tener en cuenta que… ...la preocupación que nosotros podamos tener porque ellos no salen... ...ellos también se van a contagiar de esa preocupación. A veces es preferible pues poder decirles en voz alta... ...pues mira, es que estoy preocupado... ...bueno, con dos años igual no, pero un poco más mayores... ...estoy preocupado porque eh, me gustaría dejarte que salieras... ...y sé que no te puedo dejar. Entonces, si tenemos preocupaciones también es bueno ponerlo en voz alta... ...y que ellos nos entiendan porque si no ponemos en palabras lo que sentimos... Igual ellos no entienden si estamos enfadados con ellos, si estamos preocupados, si estamos tristes. Es importante ser capaces de poner en palabras las emociones y que ellos sean capaces de ir con nosotros en esa emoción. Es decir, saber que todos tenemos derecho a estar enfadados, a estar preocupados, a estar tristes y a reconocerlo sobre todo. Porque si no, un crío pequeño todo lo va a vivir como enfado. Sí, decirle a mí tampoco me gusta no poder salir, ¿no? Oh. Por lo bien que estaríamos ahora en el parque, bueno, pero vamos a quedarnos en casa y vamos a aprovechar el tiempo, efectivamente. Bien. Y una cosa que os pido, por favor, no estéis todo el día con las noticias del coronavirus, porque os creéis que no, pero los niños lo oyen y oyen cosas que no saben entender y muchas veces se asustan por esas cosas que oyen. Comentamos aquello de que van 800 muertos, Dios mío, 800 muertos. Eh, a ver, si lo ponemos, en, si lo relativizamos con otras enfermedades, igual no es mucho, incluso con los accidentes de tráfico. Pero un niño oye la palabra muerto y ya le entra la crisis de que su familiar, que está aquí al lado, se pueda morir cuando sale a la calle. Así que vamos a procurar no tener todo el tiempo el, el tema del coronavirus eh, sonando por, por la radio, por la tele, leyendo en, la, en los medios. Vamos a intentar... Vamos a intentar ser un poco más sensatos en esa línea, que los críos escuchan aunque no nos demos cuenta. Elisa, dale al micro. Danos lo de la cajita para las actividades. Las demás también podéis, ¿eh? Darle al micro. Solo que Elisa es la que va proponiendo ahí como loca. Y luego ella deja la perlita y luego, claro... Vale, lo que quería proponer era tener una caja de cartón que podéis decorar o lo que sea e ir haciendo todos los miembros de la familia o los peques o a quien se le vaya ocurriendo actividades para hacer juntos y cuando pregunten si pueden salir a la calle pues automáticamente acudir a esa cajita y te decir, no, mira, pero podemos hacer esto, a ver, saca algo como una forma de darles una alternativa de, mira, esto no lo puedes hacer, pero esto sí Oye, que también está guay dije ¿no? Entre todo lo que hay en la cajita, a ver cuál es la que más quieres hacer. También, o, o, os cuento que en Actúa tenemos eh, colgadas varias varias iniciativas no que la gente va Muy proponiendo, bien. de juegos con los pequeños, luna, con los la más mayores. ¡Uy! Tenemos un peque por ahí. Hola, ¿quién eres? Laura Luna. ¿Laura luna? ¿No te he entendido quién? Más alta, hija. Laura Luna. ¡Hola, Laura Luna. Luna! ¿Qué tal estás? ¿Tú también nos estás, estás escuchando? Hija. ¡Bien! ¡Bien! Pues me alegro mucho por ti. ¡Bien tener un público tan joven! ¡Qué alegría! ¡Le encanta lo de la cajita! Y por eso, lo que estaba diciendo, para meter actividades dentro de la cajita, en la página de Actúa tenéis un montón de propuestas que se han ido colgando o que nos han, han ido circulando por las redes sociales y podéis ir sacando esas propuestas, escribiéndolas en papel y bueno, ya no va a ser cajita, va a ser un cajón porque porque hay un montón de cosas, de, de, de juegos con peques y además por edades diferentes, así que os va a venir muy bien. Qué bien, pues muchísimas gracias. ¿Y qué, tal lleva, ¿Qué tal lleva Laura, Laura Luna estos días? ¿Cómo lo está llevando? Pues bien, hemos tenido la inmensa suerte que tenemos una casita y aquí, pues bueno, tiene un pequeño terrenito y la podemos sacar de vez en cuando. Pero bueno, intentando seguir un poco la rutina de deberes y todo, pero el día es muy largo, ¿verdad, hija? Claro, claro, es que, Así es que Y lo que nos queda, claro. que no sabemos todavía cuánto va a ser, pero vamos, bien. Como unas vacaciones raras, todos juntos. Exacto. Además son vacaciones que parecen casi limitadas, ¿no? Que sabemos cuándo empiezan, pero ya veremos cuándo acaban. Así que Eso a es. disfrutarlas. Total. Luego, cuando nos digan que volvamos a trabajar nos va a dar mucha pereza, que lo sepáis. También vamos es verdad. Decir, Ay, un, es aquello de cinco minutitos más, por favor. Ya veréis luego, sí. luego no vamos a querer volver al trabajo. Total. <risa> Laura, te voy a quitar el micro un momento, ¿vale? Vale, sin problema. Venga. Eh, Susana, cuéntanos lo de tus peques. ¿Me oís? Sí. ¿Eh? Ah, vale, es que lo tenía desactivado y le daba a activarlo por eso. No, que yo en relación con Chema, yo tengo un niño que tiene tres años y justo el domingo empezó a decir que no lo dice nunca, quiero ir a la yo quiero ir a la yo quiero ir a la calle. Entonces, eh, a la 26 opción que le dijo, cuando caímos en los puzzles y dijo que sí. Pero previamente a eso, la opción que yo le di fue ver la calle desde el, el balconcillo chiquitín que tenemos y le estuve explicando que eh, no podíamos ir a la calle, ¿ves? No hay gente. Entonces él lo miraba y me decía, sí, no hay gente. No es que lo entendiera, pero pudo comprobar con sus ojos que no había gente en la calle, que es lo que yo le estaba diciendo. Entonces nos ayudó bastante a la hora de gestionar él. Él no entiende el motivo por el que no podemos salir a la calle, pero pudo ver que no había gente en la calle. Entonces era un poco una propuesta para Chema porque son tan pequeños que ellos no lo van a alcanzar a entender. y Por eso preguntan una y otra vez, una y otra vez, porque además el tiempo para los teques funciona distinto que para los adultos. Eso es, entonces a mí lo que se me ocurrió fue eso, aprovechar el balconcillo andaluz que tenemos para que él pudiera ver la calle y pudiera ver que no había nadie. También podemos dibujar lo que vamos a hacer cuando, cuando salgamos a la calle. Eh, se me ocurre que, no sé si todos habéis tenido ocasión de ver los, bueno, los cuentos que hay para contarle a los niños eh, el coronavirus, que cuando son pequeñajos les puede venir muy bien porque están muy bien explicados, lo, sirve también para pintar y demás, y eso ayuda a que entiendan a su manera, pero entiendan un poco en qué fregado estamos metidos todos, ¿no? y cómo se contagia y demás. Eh, también los tenemos colgados en esa página de, de Actúa, por si queréis. La voy a poner aquí en el, el enlace, por si queréis entrar a verla. Y ya os digo que, que ahí vienen cuentos y vienen guías para críos pequeñajos, que la verdad es que están muy, muy bien. También vienen cosas para adultos, ¿eh? También. Que también. Una de las cosas que se nos está despistando es el tema del deporte y hay un montón de gente que está haciendo rutinas, ejercicios para compartir en las redes y tal y bueno pues también podemos hacer incluso con los peques alguna alguna hay que te ayuda a que tú puedas hacerlo y el peque esté colaborando y así estamos todos entretenidos no eh, muy buena aportación de elisa Elisa, estás que te Venga, sabes, va, tío? No La próxima pie. charla la das tú. ¿Qué? Tienes un montonazo de ideas buenísimas. Venga, tira. Vale, yo quería incidir sobre esa evitación de exagerarles mucho la noticia o inducirles un miedo muy grande, porque cuando todo esto pase van a volver a salir a la calle. Entonces evitar un poco el caer en... En decirle que es un bichito que está en el aire pero que no le digamos no podemos verlo pero es muy muy peligroso el exagerar tanto ese ese peligro y ese riesgo porque luego al final tendremos que retirar ese cuento para volver a la normalidad y, uh -huh. y es que se nos puede complicar esto si le hemos generado un miedo muy grande bueno ahí ah, tenemos Lisa, un momento puedes Bajar un poco la cámara, que se te vea la camiseta, por favor. ¡Qué tía! Gracias. <risa> Jolín, la ha reconocido, ¿eh, Rosana? ¿Sí, no? Bueno, Elisa y yo tenemos ahí un truqui. ¿Para <risa> que Ah, que os decía que para el final de la situación tenemos a Randulfa que puede contarnos cómo volver a la normalidad, ¿no? Uh -huh. Es decir, si los críos entienden todo con los cuentos, porque ellos se, se convierten en los protagonistas de los cuentos que les contamos, así que si para, el, para su personaje lo que ocurre es bueno para ellos también. Así que bueno, ya llegará el momento y ya hablamos también de eso, pero, pero que sí que es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Una cuestión, nos quedan como diez minutitos para terminar porque era de una hora y media y sí me gustaría, Mónica, que seguro que has dado a lo largo de esta, todas las entrevistas que te han hecho decálogos, eh, de todo, eh, no te voy a pedir un decálogo, pero sí que nos, que nos des así un resumen como colofón, ¿no? la llave de oro a esta hora y media en la que hemos estado diciendo… Pues eh, estrategias para manejar las emociones en esta, en esta época de cuarentena. ¿Ya nos hay una pincelada para ir cerrando? Vale, Yo lo que, lo que voy a hacer es hacer eh, mención a la, a, la, a la mayoría de la población, ¿vale? La gente que estamos en casa sin tener ni la enfermedad ni, ni estar en, en cuarentena obligatoria, de, pues eso, debido a que tenemos síntomas o tenemos ya diagnosticada la enfermedad, ¿vale? ¿Y cuáles serían estos, estos elementos? Primero, información veraz. Cuidado con lo que nos llega por las redes sociales. Esta misma tarde hemos tenido en el grupo nuestro eh, que decían que si habían sacado un teléfono específico para pedir las recetas, que si no lo han sacado, que si no sé qué. Por favor, intentar no difundir aquellas cosas que eh, no sean de una fuente avalada, ¿vale? ¿Para qué? Para evitar que la gente se enganche hay ideas como que bebiendo agua caliente no te coge el virus. O sea, absurdas y que se han publicitado. Esa es la primera. La segunda, mantener las rutinas. Es importante, si no son las mismas que cuando estábamos en una situación normal, que creemos rutinas ad hoc para esta situación, pero que las tengamos. Tercera, disfruta de tu gente. Eh, si estás viviendo en familia, tienes la oportunidad de... Hacer todo aquello que llevas pensando hacer, de hablar con tus hijos, con tu pareja, disfruta del tiempo compartido. Tercera, aprovecha la tecnología para cosas eh, productivas, como tomar contacto con la gente que quieres. Porque si nos pasamos el día viendo series, está muy bien, es muy entretenido, pero contribuimos a estar más aislados. Entonces vamos a eh, relacionarnos con gente de verdad, aunque sea a través de una pantalla. Y quizá por último, eh, sé optimista, no sé si llevo cinco, así que me quedo en la mitad del... Eh, es un pentágono, o pentágono. <ríe> eh, optimismo, tenemos más probabilidades de salir bien que de no salir bien, así que vamos a engancharnos a ello y confiemos, somos una, somos una población solidaria y que... Nos gusta mucho relacionarnos unos con otros, así que estoy segura de que esto va a ser en unos años. Se lo contaremos a nuestros hijos y nietos como una anécdota que vivimos hace años y que soportamos y sobrellevamos estupendamente. Bueno, para terminar eh, me gustaría que Raquel se despidiera con esa voz de Alvin y las ardillas para que nos echáramos unas risas todos. <risa> Con ese contagio de emociones. Cuéntanos. Bueno, vamos a la... Igual estás diciendo algo, tío. Ya verás cuando cuelgues, Rosana, la grabación, cómo te vas a reír de ti misma. Bueno. Ay, que casi se te oye bien. Bueno, muchas Sido gracias a todos así. los que estáis en el, en el grupo y ojalá, ojalá, eh, os haya ayudado un poquito a empezar, a empezar a verlo de una manera más positiva. Vamos a cortar aquí. Seguiremos contactando en otras ocasiones, ¿vale? Lo comunicaremos por las redes. Si estáis interesados, nos volveremos a ver. ¿De acuerdo? Muchas gracias por estar presentes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.